Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 20 de agosto del año 2019. De entrada yo quiero pues, saludar a nuestro compañero en el día de hoy que nos estará acompañando en toda la extensión de este espacio y es nuestro compañero Ramón Antiguo hermano saludo, bienvenido una vez más. Saludo, saludos compadre y abrito saludo a mi compadre también uy que trilogía hemos eh, nosotros eh, logrado hoy aquí en este un programa especial antigua esto es comentando entre tres sí ¿Eh? Ay, <risa> qué bueno además como cada martes verdad que no se le quite el nombre el programa. No, no, no, no, no, no no no es ahora entre que es entre dos. tres sí, se entre eh, dos Por Y ahora, aunque él esté en su casa eh, ...pero estamos comentando... ...así es... ...también dar la bienvenida a Alberto Vázquez... ...cada martes para comparte con nosotros... ...este espacio con esos temas... ...que como siempre yo digo muchas veces... ...oscuro para nosotros... ...y con, la, con el toque que le da Alberto Vázquez... ...pues siempre arroja luz ...Alberto, saludo bienvenido una vez más... ...Víctor, buenos días... Eh, ...Antiguo Abrito, mi compadre y amigo... No, no, no. No, no. No, no. ...buenos días, no, no. buenos días no, no. amigos... ...y buenos días amigas... No. ...aquí para compartir con ustedes... ...uno de esos temas que escogemos... ...muchas veces para eh, sentar la diferencia de los programas de San Francisco Macorís y en el país, eh, sobre eh, puntos que nadie se atreve a tocar muchas veces, ¿verdad? Así es. Y fíjate, Víctor, que... Es con público, porque ve con que público ayer a ver que Alberto sí, llega se sienta y Yo sí, aprendo con Alberto, dice sí. Mira, Víctor, y a propósito de del de pasado la pasada convocatoria a paro que se hizo eh, en la región. Los paros verdad lunes y posteriormente uno, miércoles. y miércoles. Una semana de paralización, que extrañamente se convoca un, una paralización el, el, miércoles. el miércoles y que después se convoca otro por otras entidades lunes. el pasado lunes. Y siempre nos hemos preguntado y siempre la posición de los convocantes y de los que de una forma u otra eh, quisieran que esto sea apoyado estas actividades son el ejercicio de un derecho a, a las personas a protestar estas actividades ya si nos vamos no al título porque a veces, a veces queremos que, que a las cosas le, le llamamos por el título y no, puede, no podemos llamarle a las cosas lo que se da por el título queremos ponerle el nombre por lo que sucede ¿Es o no es? En la práctica ¿O ¿Por el país. resultado? Entonces, lo que ocurre en San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís de forma específica, son paros, son paralizaciones, son derechos a, a ciertos grupos a paralizar derechos fundamentales, a ellos ejercer un derecho a la huelga, a paralización de labores. ¿Entendemos qué es eso? Una cosa es que usted tenga el derecho verdad a paralizar una labor o a invitar que otros sectores la paralicen y otra cosa es que usted tenga o asuma la actitud de obligar a que el derecho que tienen otros y lo que usted también está pretendiendo que se paralicen las labores hacerlo de la forma como se llevan a cabo los movimientos huelgarios básicamente en San Francisco de Macorís y yo lo he dicho en otras circunstancias en otros momentos estas no son huelgas estas no son huelgas compadre amigos, amigas estas no son huelgas esto, esto o, es, o son actos vandálicos lo que sucede lo que sucede lo que sucede en hecho o son actos terroristas o, o son no son actos vandálicos y terroristas, esa es la posición, esa es la y definición esa es la posición, porque tú no puedes pretender paralizar una ciudad, tú no puedes pretender evitar que un pueblo salga a la calle, implantando el terror, entonces si tú implantas el terror, a eso usted no puede llamarle el ejercicio de un derecho, exactamente como terrorismo se castiga eso eh, en otros países y está establecido en una legislación que nosotros tenemos también o sea, los actos terrorísticos son aquellos que tienen como la, tienen la misión de provocar muertes, violencia, mediante artefactos explosivos Oiga bien, uso de armas químicas, uso de armas de destrucción masivas podemos preguntarnos y qué se, qué, cuáles destrucciones hubo cuáles destrucciones masivas hubo en la población no hubo destrucciones masivas hubo explosiones durante toda la noche hubo actos vandálicos durante que pudieron toda la tarde, haberse convertido toda la tarde que provocaron esas paralizaciones entonces la gente salió, no salió a la calle por miedo o por conciencia y respetar el derecho que tienen los convocantes a llamar a huelga. No, no salieron por miedo. No salieron por miedo. Y nosotros debemos tener eso claro. Porque mientras nosotros estemos teniendo temor para decir esto, todos los sectores... Porque ya en otros, en otros escenarios, lo sabe eh, Ramón Antiguo Abrito, nosotros hemos culpado hasta ciertos sectores de la población en ser parte de eso que se den San Francisco Macorís, por el mismo temor. Ojo, y se ha llegado a decir que no es hasta por temor. Se han, se han alegado, han habido tra, otras razones supuestamente, pero yo quisiera quedarme en el temor. Y para serlo honesto, en otras circunstancias, hasta sectores que tienen que ver con los movimientos eh, más importantes que se dan en el país, en, en, en la población eh, específicamente. En ocasiones hemos entendido que el sector comercial no ha sabido manejar ese tema. Y aquí está eh, el compadre eh, y amigo Ramón Antiguavito, que lo hemos coincidido en entender en, en algunas circunstancia en algún momento, que el sector comercial no tiene por qué decir sí y no, a una convocatoria a esto, si no está de acuerdo, porque entonces cuando, se, cuando cuando la rechaza, que yo soy de los que creo, que lo que se dio en la última huelga fue fruto de una respuesta a la reacción de un sector del comercio, fue fruto de eso, ¿no? fue fruto de eso, porque, ah bueno, porque si tú no coincides conmigo, entonces yo voy a implantar el terror porque te ploto, te ploto el término de múltiples maneras ahora, esa, esa ahora manera. ¿por qué se dio eso? ¿por qué está coincidiendo con esos mismos sectores en otras circunstancias? eso que plantea Alberto Vázquez con respecto a las huelgas, si son actos terroristas o están ejerciendo eh, un derecho que le asiste como tal, tú diría, bueno esa evaluación que hace Alberto lo, lo estará haciendo producto del de movimiento más reciente. No. Si usted hace una evaluación de todos los movimientos huelgarios, todos los paros que se han llamado, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, usted va a buscar que algo, algo trágico, ha sucedido entonces es ese análisis es producto realmente de lo que ha sucedido no lo que sucedió ahora en esta recién finalizada huelga es lo que ha sucedido siempre producto de esos actos vandálicos y obligar a que el sector comercial sobre todo tenga que cerrar sus puertas no porque esté de acuerdo con, las con lo que se está exigiendo sino es por el terror que se implanta previo a un llamado a huelga y esto va mucho más lejos vamos a suponer vamos a suponer que ciertos grupos que se dedican a implantar el terror no tiene nada que ver con los convocantes. Vamos a suponerlo, como podría ser. Como podría ser, porque hay personas que podrían aprovechar esa situación para entonces hacer de la suya. Pues aquí hubo, aquí hubo gente que ese día amaneció el otro día con dinero, cobrando peaje, porque una, uno de los muertos... Que hubo, creo que en la salida de la capital, en la salida de, de, de sí, Tenare, era en un peaje que había, era en un peaje que había donde había que. que donde se que se, se resistió a ser. Un peaje donde no, no, es, no, no, no es 100 para gasolina, ni 200. Después que tú estás ahí, es lo que tú tienes, porque no es con piedra, no era como nosotros veíamos antes en nuestro campo, que era con dos piedras en la mano. Víctor, Antigua y Amigos, no es con dos piedras. En las manos que estamos aquí con esta como que no es con dos piedras, señores, es el gran problema. No es con dos piedras es con armas y el rostro cubierto. Entonces la pregunta, Alberto Entonces, Bach, no y Ramón Antigua, eso no puede ser. el ejercicio los, de un derecho los, los responsables de eso, ¿quiénes son? Entonces, y cómo deben ay, ser castigados soy. los responsables de autores de esas acciones a eso voy, entonces es un tema para tú no solamente quedarte en que yo convoco y que yo no tengo, con, y, que yo no tengo y que como yo no he, no he mandado a nadie a salir a encapuchado ¿verdad? pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? si quienes lo hacen lo hacen como acto vandálico lo hacen violando la ley si, como lo, si quienes lo hacen, lo hacen por una concesión ideológica que todavía sería peor antigua ideológica porque no hay peor que una persona que por ideología se crea realmente verdad por ideología entienda que algo que está haciendo está bien aunque sea mal la mayoría de estos terroristas no son seres humanos no son, son personas, no son loquitos viejos son personas con una concesión de que, de que por una razón por una razón otra si aquí mueren cien yo con esto estoy salvando 200 por otro lado. Es así. Es así. Ese es el peligroso. Esa, esa, esa, esas muertes y esos actos de violencia por una concesión ideológica son peligrosas. Lo que se da en, en, el, en el mundo árabe es un tema de ideología. ¿De ideología. Y terminan cientos y cientos. Pero, decenas, pero decenas, observa. Muerte, pero, de y, y observa algunas de las travesuras de estos muchachos que se dan también en. en en los Estados Unidos.